El expresidente de la República, Hipólito Mejía, anunció formalmente sus aspiraciones a la presidencia para el 2020. Sobre este particular, Franco Macorizanos ofrecen su parecer. Para mí, Hipólito eh, no va a papá. No, que no se ponga eso, que la gente no tenga eso con ella. Esto Mejía que le dé chance a la, a la juventud, que se quede en su casa, que no le esté jodiendo tanto este país. es solamente eso. Millón es que le, le dé oportunidad a otro al más joven que lo que ya él da lo su, lo él pasó ya, que le dé paso a otro. Pues es no mejor. Lionel no 20 veces mejor. Que vuelva Lionel no 80 mil veces. Que se ponga lionel polito no va para y Hipólito es un charlatán. No charlatán, lo, lo, lo, lo, lo, lo, ¿cómo te digo? Lo, lo... Los políticos son unos charlatanes. Está bien que sea político, nosotros bastante comimos con él. Recordamos que el ingeniero Hipólito Mejía fue presidente de la República Dominicana en el periodo 2000-2004 por el Partido Revolucionario Dominicano PRD. Hoy compite por la precandidatura del PRM junto a Luis Abinader. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.